Con el 6, Norbert Eder. Un luchador. Con el 8, Matheus. Este marcará Maradona. Con el 10, Félix Magat. El zurdo, el que tira paredes. Con el 11, Carlos Rummenigge. El que quiso ser el mejor del mundo y no pudo. 17, Dieter Jacobs. La revelación del fútbol alemán. 19, Alo. El que sabe el zurdo tan habilidoso. Y el 14, Bertolt. Otro de los hombres que se ganaron su puesto en este Mundial 86. Romualdo Duarte, el brasileño que dirigirá el encuentro esta tarde. Julioa, el costarricense, una de las niñas. Y Frenzy, sí. el otro de los hombres que estará en uno de los costados. Todo dispuesto ya, va a comenzar el partido. Van colocando a los comenzó el partido. Vamos a Argentina, Rigue por la izquierda, Rigel, el centro, buen rechazo de Brown y hacia adelante por preparando, vamos a ver larga. largo tiro, por izquierda cabecita acá, Eder Eder se dentro, va buscando Rigel. cuando cae con juez pues, marca infracción fue del área, eh, lo marcó afuera a ver la repetición Matius, hacia atrás apuntó, el me cumplido cumplido, cuando el juez indica y le va por la traqueta, María, a poner a trajeta ¿eh? a Va corriendo al pase atrás, apuntó, Robo, Vamos a ver si es a vamos Diego, ataca Maradona. ataca el de la a Madona, a a Madona, ataca a Madonna, ataca a Madonna, La segunda torquita por Argentina. Vamos Diego que decide, viene el segundo. Corre por a con Madona. Diego tiró Ahí está, cambia, largo a la de, la de Argentina. Cabezazo, vamos cumplido. En la carrera. que la pelota sobre el travesaño. El puño con bronca. Otra Exigido otra vez por Ruggeri que no le da ni un sentido. Ya va maniobrando Zucchi hacia adentro. Toca para Diego, toca para Zucchi. toca para Diego. ¡A bola. Boca, el primer partido del rebota la pelota en Maradona y se pierde por de fondo, Argentina casi sobre el segundo. Y otra vez Argentina cerca del gol, ¿vieron usted? Se va adentro buscando a Bruchaga, saca el pase en posición de, de Enrique. Ahí, tiro en directo. una muy buena, saga. ataca a Bruchaga. Ahí está marcando Fuerte, toca para Diego, para Burruchaga, para la pared, busca Batista y no Batista, David Schumacher, con Mati Largo para Brenner, punta derecha, vamos al centro, viene el centro de breno cabezazo de Mati busca Bríguel. rechaza la pelota, violenta Cuatro minutos, vamos Argentina, Briegel por izquierda, ataca Bríguel final. Final de los primeros 45 minutos. Argentina. Uno contra el Alemania 0. Ese tipo de jugada fuera de juego. Va a comenzar y comienza el segundo tiempo. Vamos adelante. Va picando, mandaron, busca para el... ¡Oh, un para segundo. Tiro Diego y saca la pelota. Por un costado cuando estaba todo lado. No, no. Sí, acaba todo a un lado. Ahí tiene un directo para Alemania. Llego apareciendo en el parque. Ataca una pega para Buruchaga. Lleva Buruchaga Muruchaga, se va por la izquierda. Vamos. Se hace más el segundo. toca para Valdano. Vamos, Jorge. El centro atrás. Enganchó y la pelota del córner tocada por Bertol. Argentina cerca otra vez. El, el contraataque. La que y... salvó casi angustiosamente. Y probablemente allí esté la razón de ese golpe. Se ha quedado atrás. Va a tirar el centro de ver pasado va a cabecear, lo hace Magat, ahí se va, largo por Bertolt, vamos Brown, cubre la pelota, está sentido Brown, eh, está sentido Brown, y mal, mal Bertolt que parece que hubiera ido por qué, vamos Enrique, vamos a luchar por izquierda, ¡Le hacia adentro para Valdano, ataca No en estos últimos partidos, va poniendo Maradona, juega por derecha, recoge la pelota Baldano, la levanta, ahí está, venga la Valdano, vamos, pisando la pelota frente a él, Valdano que pisa, va y quedó, por la instancia, Miguel que se lleva, Griguel que apuntó, va al suelo por el man. va el programa, largo Enrique, va a y toca para Maradona, toca para Burruchaga, largo tiro, va picando, adelantado Enrique en directo para Alemania Argentina agrupada, tocando, jugando, enganche a derecha, peligro, va Vincent acá, busca Burruchaga, está el gol, tiró, sacó la pelota, premia el córner Burruchaga, se pierde la tercera conquista, pero otra vez Argentina y la posiblota busca por derecha Valdano Viene el tiro, Schumacher ataca, Bertol. viene el centro, sale Pumpilo, Pumpilo, y los no, siete está, va a ejecutar el centro, cabezazo, el ¡Gol! ¡Gol! ¡Aleman! ¡Rumanigue! El alemán, Rumanigue, 28 minutos del segundo tiempo, Argentina 2, después el cabezazo Rumanigue, tirándose al piso, Alemania 1 la aparición, del astro alemán, Burruchaga, ataca Burruchaga, campo alemán, va picando Diego, infracción, cojo en el dominio del partido. Ataca Diego, vamos Diego, buscando el tercero, viene el centro, va a entrar Ricardo yuki jugando la preta, ahí está, apuntó, tiró totalmente desviado. Saque de portería por Alemania, Maradona que busca su gol, va corriendo Brene. el centro alto, va a tratar de 40 segundos golera, Empató Alemania Decíamos cuidado por arriba Vino el centro Dos cabezazos Para que finalmente Va Atacando Argentina Vamos, esperamos la aparición Está Diego Llega Toca para Enrique Ataca Enrique Rechaza Toca Enrique Toca para Diego De cabeza de la derecha Va Diego busca buscar la evolución. La reviega, vamos, fíjate que está gol. Pico Burruchá, ¿qué está el gol? Tiró para el gol. el segundo palo para darle otra vez la sonrisa a la Argentina ataca Romerigue y en el tiro de busca de cuarto lleva Baldano va cuando atrás para Diego que toca el primero para burro que toca para Diego que enganchó y que va enfrentar a enfrentar su máquina le comete el penal para mí que comete en penal y el juez dice que no el juez dice que no ¡Arriba a tirar Diego Armando Maradona corre Diego arriba tiró, su máquina va a terminar partido, lleve la pelota, ya se ha escotado, un Acá ataca, va a correr Enrique, tiene el tiro, Schumacher, Arpiz, que no mire el reloj, que viene.